Mm -hmm. Señores, y Ingrid Jorge en La Dulce Espera dicen que el padre sería un candidato a alcalde. Señores, ah, ah, ah. luego de que supimos de la designación de Ingrid Jorge... ¿Quién se quedó? Ah. De Ingrid... Ah, no, Dios no, no. mío. No, no, la luego de saber de la designación de Ingrid Jorge como embajadora de los Emiratos Árabes eh, sabemos que ella se tomó una pausa eh, lo que sí sabemos es que no tuvo por los Emiratos Árabes. Se tomó una pausa y resulta que está en la dulce espera de un bebé. Cuenta la leyenda que la ex-presentadora de televisión, Ingrid Jorge, está a la espera no de irse a Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos, sino de traer al mundo a su primer retoño. Al ser contactada semanas atrás por Más VIP, la hija de la controversial Claudia Pérez Latora dijo que la gente no encuentra qué hablar. Sin embargo, tenemos informaciones confirmadas de que Ingrid sí está presuntamente embarazada y de que un aspirante a político quien ha. Igualmente es el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana ¡Oh, qué coincidencia! A ocupar la alcaldía en Baitoa, Santiago Se trataría de Edwin Liriano Quien de acuerdo a personas allegadas a Ingrid Afirma que su estado de gestación es avanzado Y que ya se le nota la barriga ¿Edwin Liriano quién es? Hace unos días, no sabemos, pero yo te estoy seguro, yo estoy, yo, yo estoy más que segura Que ese no fue que la puso en, lo, en, en esa designación como embajadora ¿Puedo ser que sí no, déjate de cosas, eso fue un funcionario más alto. Hace unos días, Jorge fue vista con Liriano en un restaurante en compañía del hijo mayor de este. Cabe mencionar que tras ser mencionada, que, que, tras, ser, que, cabe mencionar que tras ser nombrada por... Decreto en septiembre pasado por el Poder Ejecutivo como primera secretaria de la Embajada Dominicana en Dubai, la expresentadora que para ese entonces vivía en la ciudad de Santiago con Liriano, habría concluido su relación con este. Pero vaya sorpresa, aparentemente venció el amor. Bueno, eh, eh, yo veo, sea, que mucha gente está haciendo especulaciones que no, que era otra gente, y que... No, no, no, es que yo te, tú decías que si fue él que la puso como secre, como primera secretaria de los Emiratos Árabes, pero yo no creo porque yo no sé quién es ese señor. ¿Cómo así? No, porque para ponerla en esa en esa posición debió ser una persona de, de mayor envergadura. De un, pero una pregunta, de, Nis, de un tú que eras nivel? del PLD, Edwin Iriano no era el que estaba acusado de traficar con medicamentos no tengo conocimiento realmente, de, de, debo investigar okay, sobre Edwin Poker. no sé, de, de verdad no sé quién es, pero también se le acusaba de que ella estaba con, acuérdate que incluso fue detenida una vez porque ella estaba supuestamente con un narcotraficante o algo así, o oh, estaba vinculado o algo así, pero hay muchas personas que están especulando de papá de, de, de, esta, de, del, de, de del, del, del hijo de Ingrid, señores ya de es да, del de estar mencionando nombre, de que me el otro. Tú sabes no. que era el del otro, el de PRD. También lo mencionaron. Entonces, yo no sé por qué mencionaron a la gente. No pero me... que su, yo no... Se sabía de que su pareja era supuestamente... Era. No, pero la gente mala. La una gente señora, lo... un señor vinculado al narcotráfico. Eh, incluso ya fue detenido. No no vinculado al narcotráfico, sino que hicieron una investigación y por eso hicieron un allanamiento. Pero no nunca, dije, nunca confirmaron si sí o no. Yo, otras personas dijeron que fue un error. Sí, sí, después la policía dijo que fue un error. Pero... Fue un error. Entonces, ya ella va a tener su niño, ojalá que lo tenga ya. En... Bueno, en árabe árabes no, porque ahora mismo la cosa árabe está como medio difícil. No, no, no los árabes están jodones. <risa> <La> co... <risa> ahora tener un hijo árabe para allá, va a estar difícil, porque aquí. ¿Y lo tenga por qué aquí? ella está aquí todavía, que no se ha ido como porque... eso? Porque eso es una botella? No, lo que tú tienes que entender es que ella está aquí en el país, porque ahora mismo la tensión en Irán está muy difícil. ¿Y ella había bajado? ¿Ella había viajado antes? Claro que sí, supongo yo que sí, porque si trabaja ahí, tienen que ir a viajar, tienen que ir, o no le ha aprobado la visa. Pero no, no habíamos sabido nada de esa ah, señora. Bueno, pero ya en, lo sabemos en, después ahí, de su designación. va a ser madre, entonces le, le toca eh, la licencia, entonces por eso ya cogió la licencia adelantada. ¿Tienen que entender eso, señores? Esto está eh, jodón. Y más que va a ser madre, tú sabes. Eh, la madre. Sí, yo vi una foto de ella en Casimira. estaba avanzadita Ahora, la barriga. Bien. Tiene como cinco seis meses. Cinco o seis meses. Nítido. Todo el que tengo el PLD va a estar nítido. Tú lo sabes que todo el que tenga el PLD va a estar nítido. El... Sí, claro, que se lo gocen hasta octubre porque van <risa> para afuera ahí. Eh. Ingrid eh, va por fuera. Todo. Y tú, no, pero, la cúpula. Pero puede ser que gane como candidato síndico. Eh, ¿Cómo es, güey? Bueno? Bueno, pues, Edwin Liriano, ¿qué se llama? Edwin Liriano puede ganar como candidato a síndico. De para, todas, de, de todas eh, formas, entonces va a bajar de rango porque va de, bueno, de una embajada. Se va a ir entonces. ¿A ah. ser primera dama de, una, de un síndico? Oye, ¿cómo que no? Como era la, la bailarina de, de Hochi, Betty Jerónimo. Sí, Betty, Betty, sí. Betty. Ah, ¿y quién más? Eh. La, la otra, ¿cómo se llamaba? Eh, Isaura. Isaura también. De Leo, de Leo. Que después se dejaron, bueno, pero bueno. Tuvieron <risa> algo. Pero eso está bien. Esa gente va a tener su, su beca y su cosa y su... Los niños no tienen culpa de nada, mm, realmente. ¿no? Qué bueno que está embarazada y que va mm. a tener un bebé. Una torita es más. Esperamos que sea, no sea boca sonido. Porque si sale una niña, su, va a ser otra torita boca sonido. Ser, Ojalá y saque los genes del la papá. La tora, la torita y la toritica. Ojalá y saque <risa> los genes del papá, que hasta el momento no sabemos quién es. El, de, un Liriano. ¿Pero quién es ese? Un candidato a síndico. Yo lo busqué aquí. Le le le pute, hice, pute. aquí yo, hice, yo lo busqué aquí. ¿Quién es Yo lo busqué por internet, no sé si Villalona está buscando ahí también, una foto de él, ahí está una foto de liridiano candidato a síndico, ¿Eh? ¿Quién es ese hombre? Un candidato a síndico. Busca una foto, ¿Mm? bueno, muéstranos. Pero si él es un candidato a síndico y ella, ella no va a buscarle un padre a sus hijos, ya es malo, o es sea, un tipo bueno y el tipo mm. es un tipo serio. Mm. Sí, un tipo serio y es de PLD, así que... Si es PLD, está... entonces en PLD no hay gente seria ya. Ah, porque tú no estás ahí, ¿verdad? En PLD ah. ya no hay gente seria. Ah, <risa> porque tú no estás ahí, blanco? Eso es una logia, eres, el, el PLD es, que eres, es una logia ya. Por eso que Neto te dirá, a ti, te, te va a profundizar. El a PLD es una logia del Danilismo. Pero va a estar, ahí está... Eso es una mafia. Pero está Ingrid. Y la Tora es una mujer seria, la Tora. Seriesísima. ¿Qué? ¿La torre no es muy seria? Seriesísima. ¿En este tío. país? Seriesísima. No no, no, no, no, no, Lee, tú eres injusta. Tú eres Seri injusta no decir que la actor es seria. Que... Pero ah, yo estoy placo. diciendo que no. Yo te estoy diciendo que es seriesísima. Y la hija más también. Estamos locos porque César Abusador declare y hable y diga todo el que está vinculado a su red. Bueno. Para que bueno. tú veas cómo se van a caer templos. Señores, Cherry con el... ah, Ey, ahí está. Ahí ven, mira, y, y es buen mozo el tipo. ¿Eh? Si sí es ese, si sí es ese, porque uno no sabe. Y ahorita viene uno, uno Pero, pone una foto. Y va y... a salir el muchacho, bueno, mozo, porque ella bueno. también es muy linda. Sí, sí, sí, sí. sí.